Eh, la audiencia se aplazó a los fines de notificar el auto de, de fijación de revisión de medidas de cohesión, ya que al tener una abogada privada, eh, él solicitó la defensoría pública y legalmente no estaba debidamente notificado y la misma se aplazó para el viernes, pero de todas formas eh, ya se le presentó acto conclusivo, que era lo que queríamos. Ya la acusación está presentada y eh, entiendo que en dos semanas más estaremos aquí otra vez de nuevo, pero el viernes tendrá la revisión oficiosa. Entiendo que en principio de, de febrero tiene que ser, a iniciar, porque ya está depositada la acusación. Ya nosotros cumplimos la, tanto la fiscalía como la parte civil constituida. ¿sabe? Entendemos que está todo preparado y, y va a haber condena, porque es que de forma clara la, los elementos de prueba que hay ahí eh, lo indican como, como las personas, aunque no lo niega tampoco. O sea que vamos por el 30.